Bueno, primera cosa, como hemos dicho, el diseño participativo es una manera diferente de la tradicional de cómo enfrentar las demandas de la población, las demandas colectivas de la población, las demandas también, inclusive de las propias familias y todo, para poder establecer una posibilidad de diálogo, de entendimiento de la demanda en sus, en sus complejidades, para poder construir las mejores respuestas que se hacen conjuntamente. Eso permite el diseño participativo y esto es una manera de que eh, eh, haya mucho mayor claridad en las posibilidades de los diferentes aspectos que están involucrados en, en eh, poder diseñar y hacer un, un producto arquitectónico.